Hola, Bienvenidos de nuevo En este video les voy a enseñar a hacer Un divertido experimento Utilizando Coca-Cola Y Clorox Lo primero que vamos a hacer Será tomar el Clorox Y lo vamos a agregar a la Coca-Cola de esta manera. De echar... Como pueden ver, ha cambiado de color la Coca-Cola. Ahora vamos a mezclarla utilizando un cuchillo o cualquier otro instrumento largo. ¡Bum! Como podemos ver, Está volviendo cada vez más claro. Se derramó un poco. Pero cada vez se pone más clarito. Se desvanece el color de la gaseosa. ¡Wow! ¡Qué divertido muchachos! ¿Vieron lo impresionante que es? El impresionante efecto de Clorox sobre la Coca-Cola. Esta que tenemos a la izquierda